El pisazo que Mónica Hoyos ha enseñado en Ven a cenar conmigo, Samar Edition. La presentadora ha dejado boquiabiertos a sus invitados, y a nosotros también, con su dulce y enorme hogar. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que lo mejor de todas las versiones de Ven a cenar conmigo VIP sería que se convertirían en una mirilla para asomarnos a los hogares de los famosos? Alegría. A lo tonto, a lo tonto, ya hemos visitado las casas de Rappel, Víctor Janeiro, Ana Obregón, Lucía Echevarría, Alba Carrillo, Antonia Delatte, Fortu, Oscar Martínez, Elena Tablada, Julio Iglesias Jr., Toñi Salazar y Kiko Rivera. Ahí es nada. Pero por si no teníamos suficiente con todo esto, ahora llega Ben a cenar conmigo. Summer Edition, la versión estival de este divertido oriala culinario, para darnos un paseo por las viviendas de Rafael Amargo, que fue el primer anfitrión. Mónica Hoyos, Carmen Alqueide, Alonso Caparrós y Oriana Marzoli. Sí, un cóctel de participantes que parece que no pegan, pero la verdad es que están dando mucho mucho juego. Mónica ha puesto toda la carne en el asador en la que ha sido la segunda entrega de Ven a cenar conmigo, Summer Edition, que se emite de lunes a viernes a las 8 y 30, que no se te olvide. Para intentar ganar los 3.000 euros del premio. La presentadora ha preparado una cena en un claro homenaje a la cocina peruana, país que la vio nacer. El problema es que no todos los paladares saben apreciar unos sabores tan exóticos y claro las críticas hicieron acto de presencia. De hecho, aunque la velada ha transcurrido con relativa calma, lo cierto es que Rafael Amargo hizo acto de presencia con hora y media de retraso y Alonso Caparrós abandonó por unos minutos la mesa. Muy ofendido porque no estaba recibiendo toda la atención que se merecía. Qué carácter. Pero tranquilos porque ahí estaba Mónica para rebajar la tensión y terminar la cena con un espectáculo peruano a juego con la temática del resto de la noche. Brava.